Hola, soy Edgar Fernández, tu coach de Ingeniería de Software. Estoy grabando este video para compartirte y celebrar que llegamos a los primeros mil suscriptores de este video. De verdad, de verdad, mil gracias por tu confianza y por gustarte el contenido que aquí estamos publicando. Y para celebrar, tenemos tres regalos, les preparamos tres regalos. Mi curso de estimación de proyectos que encuentran en Udemy estará siendo gratis para las primeras cinco personas que sigan el link que está en la descripción. El curso estará en descuento durante todo el mes de febrero. También encuentras el link en la descripción para usarlo y compartirlo con todos aquellos que quieran. Y para estudiantes o personas que quieran recibir una orientación respecto al mundo de la tecnología, respecto a la ingeniería de software, estoy regalando asesorías conmigo. Estas asesorías suelen tener un costo de 70 dólares americanos por sesión y hoy estaré regalando 5 de estas sesiones entre el 8 y el 12 de febrero sigue el link que está en la descripción y que aparece aquí y reserva las primeras 5 personas que reserven uno de los espacios recibirán una sesión conmigo los horarios están allí pero después nos podemos poner de acuerdo si no te conviene alguno de ellos nuevamente Mil gracias y nos vemos en el siguiente video.